Hola amigos de Mundo Now, les saluda Alfredo Suárez. Hoy tenemos una entrevista súper especial y vamos a aprender todo acerca del mundo del tatuaje. Y para eso contamos con la presencia de Jan Álvarez, él es tatuador profesional y le damos la más cordial bienvenida. Jan, bienvenido a Mundo Now. Gracias, mi hermano. Jan, hablando un poco acerca de este arte que es el tatuaje. Pero antes de entrar en materia, quisiera saber cuántos años tienes tú eh, tatuando y, y cómo empezó, comenzó esa pasión tuya. Eh, por, por este mundo del tatuaje Bueno, yo ahora mismo tengo 15 años tatuando y todo comenzó a través de mi familia mi abuelo, él, él era artista plástico, desde que yo tengo uso razón, me acuerdo de él pintando con óleo eh, y luego mi mamá también pintaba eh, mi hermana es ella es diseñadora el de moda y mi hermano, él es, él es tatuador también, okay. so, yo desde que comencé, desde que tengo uso razón, yo pintaba, yo dibujaba y pues todo fluyó con, con mi hermano que comenzó a tatuar y yo digamos que seguí, fui siguiendo sus pasos también. Para ti, ¿qué significa el tatuaje? El significado que más peso tiene es que hacerte un tatuaje te hace, te hace diferente a los demás. Y aparte que puedes como representar eh, algún algo que quieras representar en tu piel por el resto de tu vida. ¿Para ti es arte el tatuaje? Oh sí, sí, definitivamente es, un, es una rama moderna del arte. Es sencillamente un, un, nuevo, un nuevo lienzo. Eh, nos estabas comentando que tu hermano, digamos, fue como que esa inspiración. Pero ¿cuándo decidiste tú, ok? Esta va a ser mi forma de vida, okay. yo quiero ser tatuador profesional y aquí es que quiero hacer el resto de mi vida. Cuando yo hice mi primer tatuaje, al mismo momento yo también eh, estaba en la universidad, estudiaba ingeniería de gas. Yo soy ingeniero de gas y el, el momento que estaba trabajando como ingeniero de gas me di cuenta que no era lo que yo esperaba de la carrera sentí la carrera muy monótona y, y todo como era como lo mismo y el y el tatuaje el, te daba mucha más libertad creativa a, cuando yo terminé mi contrato de, de como ingeniero yo dije hasta acá yo no quiero seguir trabajando como ingeniero quiero dedicarme al tatuaje tres meses luego de que yo tomé esa decisión se me abrieron las puertas porque me invitaron a trabajar en Italia eh, como tatuador y ya de ahí pues me di cuenta que será el camino todo tu arte ha sido empírico o tuviste alguna formación para, para aprender a tatuar? Yo pienso que lo mío es un, un 10% de talento, pero sin duda el resto ha sido práctica. Ha sido práctica, ¿por qué? Porque cuando yo comencé a dibujar, comencé con otras personas que dibujan quizás más que yo, pero esas personas no practicaron tanto como yo. Y ahorita yo estoy a un nivel mucho más alto que esas personas que no practicaron. ¿Por qué crees que una persona toma la decisión de tatuarse? Querer llevar un motivo una circunstancia de la vida por el resto de tu vida y aunque no lo creas, o también por tener algo estético. Es algo así. Yo siempre doy el ejemplo de como cuando una mujer se hace una prótesis. Es algo estético. So, es, es la misma razón. Es querer, Puede ser querer tener algo que te haga sentir mejor. ¿Qué decirle a esas personas que son, digamos, detractores de los tatuajes, que muchas veces dicen eh, eso es de pandillero, eso se ve feo en el cuerpo, eso es satánico, en fin, que tienen todos esos estigmas eh, por, por este arte? Como no es un arte que es muy, no había sido muy tradicional, lo ven eh, diferente, pero en este momento eh, es, esto está muy, muy avanzado Uh, y aparte que no es sencillamente hacer algo en la piel, es, es un arte, es una rama más de, de, del mundo del arte. Últimamente he visto muchas personas que usan más, digamos, en blanco y negro o en tonos grises, otros, el, el color, hablando un poco acerca de eso y, y, y desde tu punto de vista, ¿cuál es tu preferido? Uh, ahora mismo eh, existen muchísimos estilos de tatuaje, muchísimos, porque ahora... Eh, cada persona puede tener un, un estilo en particular en sus dibujos y, eso, y ese estilo lo puede llevar al tatuaje pero siguen prevaleciendo los principales que son el tradicional, el realismo, eh, el neotradicional y el japonés esos los estilos, los más tradicionales son los que siguen prevaleciendo sobre, sobre los demás eh, yo diría que el estilo que más busca la gente es el realismo Black and gray, que es el, el estilo al cual yo me dedico. Ok. ¿En qué se basa este estilo? Este estilo, eh, lo que busca un artista que hace realismo Black and gray es reproducir una imagen, una imagen fotográfica realista, lo más parecido, lo más llegado en la piel a esa fotografía. ¿Desde hace cuánto tiempo ya tienes tu estudio? Ya? Desde hace tres años. ¿Cuántas personas has tatuado en estos tres años dentro de tu estudio? Bueno, tatuo una diaria y, y no paro, <ríe> hace tres años. ¿Y famosos? ¿Cuáles famosos han pasado por tu estudio? Ah, por mi estudio, eh, bueno, el Joseph Martínez. Okay. pero anteriormente pues también eh, tatuó a Richard, que es uno de los cantantes de CNCO. ¿El color para ti qué significa? El color, yo pienso que entre, entre el estilo de color y el estilo Black and Grey, el color es mucho más complicado porque tienes que ten, tener conocimientos de, de muchas más técnicas como teoría del color. A la hora de aplicar el color tienes que tener presente otras cosas como que un color puede manchar otro color. Entonces todo eso tienes que tenerlo presente. Por esa razón hay mucho menos artistas que hacen color que aquellos que hacen Black and Grey. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tatuar? Primero que la persona que se si quiere tatuar conmigo me da mucha libertad creativa y segundo que esa persona quiera algo de mí para el resto de la vida eso a mí me, me llena muchísimo quisiera que, que me hablaras un poco acerca de eso y, y, de, y de esas historias que digamos a ti te, te han llegado y te han marcado y te dicen wow y, y, y después que tú las tatúas, para mí es un honor haberte, haber puesto digamos mi sello en curarte una herida cerrar tu herida Encerrar un ciclo de tu vida Habl Háblanos un poco acerca de eso Aquella persona que busca un tatuaje Es porque quiere, quiere Plasmar una idea o, o alguna circunstancia que haya tenido en la vida eh, Te puedo mencionar Ahorita que recuerde dos eh, un, En una ocasión eh, Yo trabajaba Con un grupo de personas que ayudaban A mujeres que eran víctimas Del tráfico humano wow. Los que eran dueños de estas mujeres las, las marcaban para así eh, como diferenciarlas de los otros que eran dueños de ella. Entonces cuando ellas querían salirse de ese mundo, eh, un grupo de, de policías me las, las llevaba a donde yo iba, a donde yo trabajaba. ...y yo les tapaba esos, esas, esos tatuajes. ¿Qué te decían ellas o, o algo que, que te haya marcado desde sí, esta, bueno, esa experiencia? Definitivamente eh, se podía ver el sufrimiento que, que ellas habían, habían... ...por el cual habían atravesado, porque normalmente no, no hacía mucho tiempo... ...que ellas habían que ellas habían salido de eso, entonces yo podía ver el sufrimiento. De hecho, muchas veces ni siquiera en ese punto yo podía hablar mucho con ellas... porque se sentían tan mal que preferían no hablar de, de, de esa circunstancia que las había llevado a eso. ¿Cuál ha sido, digamos, ese tatuaje o esa historia de X persona que a lo que se ve su tatuaje termina, te da un gran abrazo, gracias, me ayudaste a eso? Uh -huh. Hace poco tatué a una sheriff que tuvo con su perro K-9 como 15 años. Y cuando se lo terminé de tatuar, ella se estaba viendo en el espejo del tatuaje, al final del tatuaje, y me di cuenta que estaba, estaba llorando. ¿Qué sientes tú al ver esa razón? De, no, no, no, digamos, de tus clientes, sino de esa persona que, que, que tú, digamos, has ayudado con tu arte. Y pues la verdad es que me siento honrado que me haya dado la oportunidad de, de hacerle esa pieza tan importante para esa persona. Y que va a tener, aparte, que va a tener su... El rostro de su perrito ahí por toda la vida ya, ya estamos llegando a la parte final ¿Tu mensaje para toda la gente que nos está viendo? Eh, yo diría que toda aquella persona que se quiera tatuar Primero que piense bien lo que se quiera hacer Que analice bien con quién se quiera tatuar Que esta persona sea buena Que tenga medidas de bioseguridad muy buenas Que analice bien ese, ese tatuaje que se quiera hacer y que se anime, que se anime, eso es lo que yo digo. Uh -huh. Jan, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en otra oportunidad.